Aquí tenemos en la parte de atrás en la planta baja hay cuatro ventanas dos ventanas fueron hechas yo creo que a la vez que se hizo este este muro y esta ventana en la que estamos desmontando en al otro lado fueron hechas después así que este es el este es el que queda después de quitar el marco bastante bastante bien teniendo en cuenta el tiempo que debe llevar ahí y nada, no, no sabemos muy bien qué hacer con este, con este hueco. Aquí dentro queremos hacer un baño y viene bien tener una ventana en el baño. Pero tal y como está, es está un poco, un poco precario. No me gusta que esté tan, tan flojo. ¿Qué opciones hay? Pues 100% seguro sería volver a, a tapar el agujero con piedra. Tenemos mucha piedra para hacerlo. Y ya está, Volvería esta parte de la casa volvería a su diseño original, según entiendo yo. Otra opción sería hacer aquí un arco de piedra y quitar esas, esas maderas. Esa ya es un poco más compleja. La idea que, que teníamos antes de que yo rompiese esto y saber lo que había, pues era eh, rellenar este hueco con, con botellas para que fuese macizo y pasase la, la luz. No sé muy bien lo que lo que haremos, igual una mezcla de, de todo. Esto es una sorpresa, no me extraña que se tascase el váter Interesante, alguien tenía un problema con la bebida pues Tenemos una pequeña colección de botellas antiguas ¡Vamos! Pues... No, no, no, no des ningún golpe más porque el puntal de aquí está a, a punto de salirse A ver, yo, yo aquí estoy seguro porque estoy debajo de la ventana sí, y nosotros aquí... Hemos montado un andamio la mar de curioso Ahí está su uso mm. oh. es? Sí, sí ¿Qué es Una lata. Una lata. ¿De qué? De ¿Conservas algo? Calamares enteros rellenos con cinta. Okay. A, a la... Y también de... hay una mazorca de maíz mordisqueada. No ya sabemos dónde subía la comida a los ratones. <risa> a ver... Si yo meto la mano por aquí, cuidado, cuidado, Cuida, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, Ya está. ¡Más no está fuido! Rompe el, el, el bloque que es a la izquierda y saca el tubo con todo. Así sí. No estoy en la mejor posición del mundo, ¿eh? Me quito de aquí. Ver, pero... Disculpe, señor Lagato. Tengo puesta de manzanilla. No to, lo toques sin guantes. <risa> el campito que te quita todo el estriquejo. ¿El bater? ¿El bater. Ah, Está vale. ¿No, todavía. Pero se ha bastante. Me Hay otro por aquí. Hostia. ¡Qué poco! ¡Ole! Vale. Oh, vale. Bravo! Gracias.